Bienvenidos a nuestro video acerca de señales. Hoy veremos los siguientes temas. Clasificación de las señales, clasificación según su variable independiente, señales continuas, señales discretas y conjuntos numerables. Empecemos entonces. Existen diferentes formas de clasificar las señales. Entre ellas están clasificarlas según su variable independiente o su dominio, según su duración, según la variable independiente o el rango de la señal y su valor máximo hoy veremos variable independiente esa clasificación entonces según su variable independiente las señales se pueden clasificar como señales continuas como la que estamos viendo acá o señales discretas creo que ya se pueden dar cuenta de cuál es la diferencia entre señales continuas como en esta gráfica y una señal discreta sin embargo miremos un poco más en profundidad unas señales Continua o se clasifica como señal co continua cuando su variable independiente es continua Entonces, ¿qué es una variable independiente continua? Una variable independiente continua o se define una variable independiente continua Cuando puede tomar cualquier valor en un intervalo dado Entonces, por ejemplo, en los reales, como estamos viendo acá La señal puede tomar cualquier valor Entre menos 3 y menos 2 puede tomar el valor de menos 2.5 Entre 0 y 1 puede tomar el valor de 0.9 entre 1 y 2 puede tomar el, el valor de raíz de 2, 1.4142. Entre 3 y 4 el valor de pi, 3.14, etcétera, etcétera. Entonces cualquier valor puede ser. Un ejemplo de una variable continua son los reales. Pero también existen los complejos. Los complejos uno puede ubicar cualquier punto en el plano complejo sin, sin ninguna restricción. Entonces el, el valor 1, real, 1, imaginario también se puede ubicar ubicar ahí. Esos son dos ejemplos de variables continuas. Entonces, ejemplos de señales continuas. Esta señal, la, la variable continua puede tomar cualquier valor y la imagen se está mostrando acá la señal que estamos observando. También existe esta, que es una parábola, puede tomar cual, cualquier valor. Y un, y un ejemplo de la, de la vida real, no solamente matemático, de señales continuas puede ser una señal de voz o una nota musical, entonces yo, yo presiono en un piano o toco alguna nota y la señal empieza a variar de forma continua a través del de tiempo esos son ejemplos de señales continuas que son en las cuales nos vamos a enfocar en, en primera instancia en estos vídeos Una señal discreta es aquella cuya variable, cuya variable independiente es una variable discreta ¿Y cuáles son las variables discretas? Son aquellas que solo pueden tomar ciertos valores definidos en un intervalo dado. Por ejemplo, los números enteros. Miremos acá el ejemplo. Los números enteros solo pueden tomar el, el valor entre el intervalo menos 3, 3. Solo pueden tomar el valor de menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. No pueden tomar el, el valor 1.5 porque no pertenece a los enteros. Pero en la siguiente parte dice también aplica para el caso de variables que sean conjuntos numerables. Entonces, en este caso, esos valores no son enteros, menos tres tercios, menos dos tercios, menos un tercio, cero tercios, que equivale a cero, pero es un conjunto numerable. Ya les voy a contar que es un conjunto numerable. Entonces, las variables discretas nos dan señales discretas. Veamos unos ejemplos. Entonces, el conjunto numerable es cuando se puede hacer una relación biyectiva. Recuerden que ese es ese concepto de biyectiva, que es inyectiva y sobreyectiva, uno a uno y completa, con un subconjunto de los números naturales. ¿Qué significa eso? Que tengo el conjunto numerable, en ese caso estoy tomando uno, eh, perdón, menos uno, menos dos tercios, menos un tercio, 0, un tercio, dos tercios y tres tercios. Y cada uno de estos valores lo puedo asociar a un número natural. En un, en un intervalo dado, quiero arrancar en 13, entonces menos 1 equivale al valor 13, menos 0,6 al valor 14, y asimismo lo podría poner aquí en la parte horizontal, entonces puede ser menos 3 tercios o, o, o 13 menos 2 tercios o 14, ¿por qué? porque existe una, una relación 1 a 1 entre esos elementos, entonces no necesariamente siempre las funciones discretas tienen que ser tomadas en números enteros. Pueden venir de un conjunto numerable, pero su representación sí va en números enteros. Ejemplos de señales discretas, los que estamos viendo acá. Esto simplemente es una raíz cuadrada. Miren que solo toma ciertos valores en, en, en unos puntos. No significa que los demás valga cero. Simplemente no toma ningún valor. Este es un valor absoluto. Solo toma valores en cero 1, 2, perdón, en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ese es el valor absoluto, y ese es otro ejemplo de una señal de, discreta, solo toma ciertos valores, veamos un ejemplo de la vida real con respecto a esto, yo le pregunto a la persona 1, a la primera persona, ¿cuánta plata tiene en el banco? y me dice, tengo 80 dólares, le pregunto a la persona 2, ¿cuánta plata tiene en el banco? y dice, debo 20 dólares, la persona 3 dice tengo 18 dólares, la persona 4 en el banco tengo 0 dólares y así sucesivamente. No, no, no existe la persona 1,5, y medio, o es o una persona, o dos personas, o tres personas. No existen en ese caso la media persona o las 2.3 personas. En ese caso es una señal discreta. En resumen, los conceptos que hemos visto el día de hoy son los siguientes. Clasificación de las señales según su variable independiente y se clasifican en, se en señales con continuas porque tienen variable continua o en señales discretas porque tiene una variable discreta. Además, las señales discretas también no solamente, la variable, tam no, so no solamente son los enteros, sino también puede ser un conjunto numerable. Y hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por su atención.